cordial saludo, estimados estudiantes de la Asignatura de Geometría del Programa de Tecnología en Obras Civiles. Sean bienvenidos a esta primera video clase. El objetivo es que este video sea un apoyo para realizar la actividad evaluativa del espacio de aprendizaje de la unidad 2. Veamos entonces el ejercicio el ejercicio consiste en calcular la distancia entre A y B y luego encontrar el punto medio del segmento entre esos dos puntos acá debemos recordar que el primer número es la coordenada en X y el segundo es la coordenada en Y igualmente con el punto B coordenada de X y la coordenada Y eso debe estar muy claro para la solución del numeral A, debemos tener en cuenta la fórmula de la distancia, la cual tenemos acá. Entonces recordemos que el punto A es el punto de coordenadas menos 7,0 y el punto B es el punto de coordenadas menos 2, menos 4. Acá es importante recordar que este es X1, Y1 y este es X2, Y2 Entonces la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual Entonces simplemente reemplazamos los valores en la fórmula en el primero tenemos x2 menos x1 al cuadrado por lo tanto sería menos 2 menos menos 7 al cuadrado más y2 menos y1 que sería menos 4 menos y1 que sería 0 y esto al cuadrado igual entonces pues acá eh, tenemos el primero sería menos 2 pero menos por menos da más entonces sería menos 2 más 7 al cuadrado más menos 4 menos 0 sería menos 4 al cuadrado entonces igual menos 2 más 7 sería 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado igual 5 al cuadrado sería 25, entonces igual a raíz cuadrada de 25 más menos 4 al cuadrado sería 16 más 16 igual a la raíz cuadrada de 41 entonces la distancia entre el punto Ah, y el punto B es igual a raíz cuadrada de 41 como 41 no tiene raíz cuadrada exacta entonces se deja anotado para el numeral B debemos tener en cuenta la fórmula del punto medio la cual la podemos observar acá entonces recordemos el, los puntos son el punto A de coordenadas menos 7,0 y el punto B de coordenadas menos 2, menos 4 entonces para allá el punto medio hacemos uso de la ecuación que tenemos acá entonces por un primer lugar tenemos las x sobre 2 entonces sería x1 recordemos que este es x1, y1, x2, y2 los cuales deben ser reemplazados en la ecuación entonces x1 es menos 7 más x2 que es menos 2 más menos 2 y la coordenada en y entonces tenemos lo siguiente y1 más y2 sobre 2 entonces recordemos y1 es 0 y y2 es menos 4 Entonces, solucionando los paréntesis tenemos que menos 7 más por menos da menos. Entonces, menos 2 sobre 2. Y por el otro lado tenemos que 0 y más por menos da menos. Pues 0 menos 4 da menos 4 sobre 2 entonces la coordenada en X va a ser igual a menos 7 menos 2 menos 9 medios y la coordenada en Y va a ser igual a menos 4 sobre 2 que simplificado sería menos 2 de esa forma tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y del punto medio por lo tanto hacer el punto de coordenadas menos 9 medios Dos. Para finalizar recuerden que este es un modelo de ejercicio de los cuales se encontrará en la actividad evaluativa. Recuerde, usted debe realizar los demás ejercicios propuestos y entregarlos en el encuentro presencial. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora.